Una gatita que le gusta el mambo Con todos los malos a la bellaquear. una gatita que le gusta al mambo con todos los malos a la bellaquear. El